El dolor me quiero quitar Pero no te puedo olvidar No te paro de extrañar Ya ni respondes, ya ni me llamas Ya no me amas, ya no me extrañas Mi alma en llamas, ya no me ignores Y menos me llores Tenerte en mi mente me cansa. Y dime Que ya no quieres verme Y que no El amor no existió Y dime No existió y dime Ya no quieres verme Y que no El amor no existió Este dolor nunca descansó